Si eres un viajero, vas de negocios o de paseo, aprovecha el espacio libre de tu equipaje para dar una sacarona y ganar una recompensa. Descarga la aplicación. Completa tu perfil y verificaciones para confirmar tu identidad. Selecciona la opción Mis viajes. Publica el destino y fecha de tu próximo viaje para que los solicitantes te encuentren. Si ya tienes confirmado tu regreso, públicalo también como una ruta nueva. Podrás ver la lista de solicitantes, los artículos que están interesados en adquirir y saber qué recompensa te ofrecen por llevarlos a tu destino. Una vez aceptes dar una sacarona, la aplicación compartirá los datos de contacto para que entren en comunicación. Ahora fuera de la aplicación puedes ponerte en contacto con el solicitante para hacerle saber la dirección en donde quieres recibir el artículo que él desea adquirir. Cuando llegues a tu destino con el artículo recibido, acordarás con el solicitante un encuentro para entregarlo y a su vez recibir tu recompensa. Califica a tu solicitante para ayudar a próximos viajeros a decidir si quieren darle una sacarona en un futuro. Si eres el solicitante y quieres adquirir un artículo que no encuentras en tu país, ahorra dinero pidiendo una sacarona. Después de completar tu perfil y verificaciones para confirmar tu identidad, elige la opción Mis solicitudes. Ingresa la información del artículo y la recompensa que quieres otorgar al viajero que acepte darte una sacarona. Revisa la lista de viajeros que podrían traerte el artículo deseado y envíales tu interés por elegirlos. Una vez un viajero acepte darte una sacarona, la aplicación compartirá los datos de contacto para que entren en comunicación. Ahora puedes ponerte en contacto con él y así conocer la dirección a donde debes enviar el artículo. Cuando el viajero llegue a tu destino, se encontrarán en el lugar acordado para que recibas el artículo y le des al viajero su recompensa. Califica a tu viajero para ayudar a próximos solicitantes a decidir si quieren pedir una sacarona con él en el futuro. Pide una sacarona para enviar regalos a familiares o amigos lejanos. Conseguir objetos que olvidaste en casa. Lograr recibir la donación que estabas esperando. Enviar documentos importantes o adquirir medicinas únicas. Artículos que de otra manera sería imposible. Puedes usar sacarona de varias maneras sin fines comerciales. Encuentra otros ejemplos de cómo dar o pedir sacaronas en nuestra sección de preguntas frecuentes y consejos en la sección sacarona segura. Anímate a dar o pedir una sacarona.